El primero, el primero lo vamos a hacer para la familia del Mosquera Ahí está. Y no ha de ser perfecto, ha de ser mejor Ha de ser irrepetible, como los demás Os tiene que salir del corazón y de la boca del estómago Una cosa, ¿os acordáis lo que he dicho en el comedor? Voy a decir la frase de a quién se la dedicamos. Todos con la cabeza mirando al suelo. Cuando diga compañero, todos cabeza arriba. Y cuando levante el puño ya sabéis lo que te tío, tío? Uh, uh, Claro. Uh, ¡Empezamos! Ricardo, está coño, que el ¡Vamos que no han muertos de envidia! Si quieren venir, que vengan. Tiro, tiro. ¿Tiro? Vale, cuando digan las chicas. Cuando empiece a hablar, agachéis la cabeza. Que vale. grabáis que estén todos con la cabeza agachada. Cuando diga compañero la levantarán. O sea, tendríais que estar mirándolos a ellos para que se vea cómo se levanta. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a rendir un homenaje a nuestro, compañero, a nuestro compañero Mosquera, que todavía está presente en el ánimo que nos une. Compañeros. ¡Uh! Otra, otra, otra. Bueno, repetimos. Y cuando empiece a hablar a la gente, Vamos a rendir un homenaje a nuestro compañero Mosquera, que nos une con, con él nuestro ánimo. ¡Compañeros! ¡Oh! Uh! ¡Otra! ¡Venga! ¡Otra! ¡Compañeros! Друзья! Yeah.